Yeah. Yeah. Yeah. Working, working, yeah. working doce horas head up pa' Lo que soy Lo que me guardo lo invito a que Cualquier de temprano me mi Hey. Working doce horas pago misiles, yeah, misiles sí, sí, con hasta este piloto la nasa, yeah. papi la luna en mi casa, Irás a saturno a ranchar en la plaza, flaga del gang que ya es el turno de mi raza, Michi ¿Sí? ¿Sí don't talk, Richi o no, lo tengo hasta cerca contra el paredón, gritando loco parenlo. yeah, gritando loco parenlo. yeah, le dije a su que pare un poquito que va demasiado slow, yo bonito, soy Ronaldo en el 02, el único Cae en efecto dominó Le estoy que la pia que me tiró un centro Que la mitad dentro salí matando a mi goya yeah. I like Martin Palermo Martin, Juro Martin. que la moco si tiran un centro No importa en qué puto momento Minuto inicial o descuento Minuto inicial o descuento No importa en qué puto momento yeah. Working 12 horas Pa' comprar 10.000 Lo compro y lo gasto Invierto pa'l business Lo que me guardo lo invierto. Cualquier día temprano me grabo mi mi misiles Cualquier día temprano me grabo mi facken misiles me yeah. Money trap, homies swag, rolling gang, police jack jack Jack jack, Ya los por el doctor Pero sin reposo solo salir con la cien y un vino en cartón Whipping, whipping, dough de do. Whipping, whipping, de do. Ah, Me pasé de level, maldito se ve Haciendo lo que nadie puede Nunca digo que soy el mejor, lo dicen ustedes Solo laburo pa' comprarme un Mercedes yeah. Un Mercedes Benz yeah. Working 12 horas pa' cobrar de miles Lo compro y lo gasto invierto invierto el business Lo que me guardo lo invito a lo fin de. Cualquier día de temprano me grabo mi y mi Cualquier día temprano me grabo mi fucking en misiles yeah. OSB, oh, oh, El Roger, los Hotpacking? Uh, Miss Silas? Uh, yeah, working, me, working, you.